<risa> Ahí, para de hacerme costilla. que este aún no es mi canal, ese sí que lo es, pinchar aquí arriba, mirarme a los ojos y decirme si un demonio como yo mentiría, quizás soy malo, pero no soy Pinocho.